Asistimos al quinto día del paro político convocado por algunos sectores, entre ellos el Comité Cívico Pro Santa Cruz, el Comité Cívico Potosinista, que en los últimos días ha bajado los decibeles, pero quien ha radicalizado el discurso, las amenazas y ha mencionado que hoy era el último día para que la población cruceña pueda proveerse de alimentos. Hasta nuevo aviso, es justamente Rómulo Calvo, el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz. Ustedes recordarán, ex vicepresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, cuando el presidente era Luis Fernando Camacho en 2019. Eh, el guión está escrito, las cartas están sobre la mesa. Ayer Camacho ha alertado a los gremiales que antes de ir al diálogo, recuerden. ...el apoyo que han recibido... ...de los cívicos... ...para mañana... ...el gobierno ha convocado... ...al diálogo a los gremialistas... ...para discutir el contenido... ...de la ley 1386... ...en Cochabamba... En, ...al promediar las 8 de la noche... ...el sector de los gremiales... ...dirigido por su dirigente Figueroa... ...han definido... ...no asistir a esta convocatoria... ...van a radicalizar aún más... ...sus medidas... ...sin embargo... En horas de la tarde, en Cochabamba también, eh, la Cooperativa del Transporte Pesado Internacional ha firmado un acuerdo y ha decidido levantar todas las medidas de presión. ¿Qué va a pasar en este fin de semana? ¿Qué va a ocurrir la siguiente semana con un Rómulo Calvo que sigue convocando a las Fuerzas Armadas y a la Policía a que se pongan de su lado y defiendan la libertad?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 Viernes 12 de noviembre, programa número 5 de este segundo ciclo de Irreverentes por Avia Yala Televisión. La línea Irreverente habilitada para que puedan mandarnos sus mensajes al 699-899-33. Puedan participar, enviarnos sus preguntas, comentarios, que estaremos leyendo, por supuesto, como es habitual cada noche. Y como cada noche, estoy muy bien acompañado de los Irreverentes, los protagonistas de este espacio, nuestra irreverente Patricia Guzmán, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a toda la audiencia, a ustedes. Bueno, una semana complicada, ¿no? Que hemos estado hablando ya de toda esta coyuntura política. Y hoy para cerrar, ¿no? Eh, con todo lo que ha pasado durante el día. Bueno, y por supuesto también está nuestro irreverente Andrés Huanca, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Diego, Alen, Pati. Buenas noches a todos los que están en casa. También, por supuesto, firme acá nuestro irreverente Alem Kisbert. ¿Cómo estás? Buenas noches, compañeros. Un placer una vez más. Público, conocedor, muy buenas noches. Y bueno, otra noche fallida, ¿no? Ya nos pusimos en campaña todos. Hay una teoría que realmente, eh, eh, off the record, algunos nos han dicho que prefieren mantener perfil bajo durante esta semana. Lamentable, porque se trata más bien de debatir con argumentos, con la ley en la mano, con el anexo, con la propuesta, con la subjetividad, por último. Pero se trata de que este espacio refleje lo que debería ocurrir en otros espacios, no una imposición de una verdad absoluta, venga de donde venga. Bien, esta quinta jornada de paro político, más agresiones, eh, más intolerancia en las calles, de Santa Cruz de la Sierra. Después de que asumamos el gobierno, el plan de derrocar mediante un golpe de Estado ha estado en vigencia. De para ir. Me llamaba la atención estas declaraciones del dirigente Figueroa, si podemos volverlas a poner sin audio, eh, me llamaba la atención las banderas, ¿no? las banderas bolivianas, la bandera del Patujú, pero no había la huipala. O sea, esto ya es un, prácticamente una aceptación de me alineo a un lado y estoy en la vereda al frente del gobierno que lo ha sido desde el primer momento, ¿no? Eh, es importante para mí eh, rememorar quiénes han convocado en primera instancia este paro, ¿no? Han sido los cívicos del Comité Pro Intereses Empresariales de Santa Cruz, que, bueno, posteriormente han ido eh, cooptando con lógicas maniqueístas, eh, jalando uno que otro dirigente de diferentes sectores, pero sin duda el paro ha sido convocado por ellos, entonces, obviamente, responde a este tipo de lógica de de alineamiento ¿no? con un sector político, que en este caso es el Comité Cívico Pro Santa Cruz. Ahora, hoy han salido un grupo de vecinos en Santa Cruz de la Sierra, eh, en la zona del Plan 3000 o la Villa Primero de Mayo, pidiendo lo lógico, querer trabajar. Porque aquí hay algo muy interesante, y es que los gremiales, los mercados no pueden atender, no pueden abrir sus puertas, pero los supermercados Sí. ¿No? ¿Alem? Siempre ha sido la contradicción, ¿no? De, sí, sí, siempre ha sido la contradicción discursiva de una determinada cúpula económica, ¿no? en este caso el Comité Pro Santa Cruz. Sin embargo, me gustaría hacer referencia en esta primera intervención a lo que en algún momento, si no me equivoco Andrés o Gabriel decía, ¿no? Eh, se está derechizando, se está extrema derechizando el conflicto político y yo creo que sí el, el día de hoy. ¿Por qué? Porque el que está llevando toda la, la, todo el viraje político ahora como defensa de todo el conflicto de los bloqueos es el señor Rómulo Calvo con un discurso completamente racista y fascista. Entonces esto está generando que todos los sectores sociales se sumen o por lo menos acepten, acepten indirectamente que él sea el, algo así como el representante de todo este conflicto. Esto está logrando que sí haya una fracción, una mirada muy, muy de extrema derecha. Debido a que las fracciones intermedias, llamémosle comunidad ciudadana, unidad nacional y otros partidos, no se están pronunciando con una clara posición sobre el tema, no están teniendo una posición eh, de estructura de partido o de estructura de partido coyuntural. Los diputados que de Comunidad Ciudadana que están bloqueando se están limitando a eso, a sacar TikToks, a sacar videitos de Facebook, pero no están posicionando un discurso de neutralidad o de centralidad para resolver el conflicto y obviamente para terminar esta intervención. Rómulo Calvo está derechizando todo este conflicto, positivo o negativo, a decisión suya. En esta lógica, Rómulo Calvo, quien es prácticamente el hijo de... Luis Fernando Camacho es quien ahora está dirigiendo Rómulo Calvo, que además, para que sepan, el comité, el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz es elegido por algo más de 240 personas, representantes de grupos económicos, Sepa, sean ganaderos, sean representantes de bancos, de las, eh, de las comparsas carnavaleras, ellos eligen al presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, que, o oh casualidad, surgió justamente durante la dictadura de Hugo Banzer Suárez, como un brazo operativo de la dictadura eh, de Banzer en Santa Cruz. Sí, justamente yo coincido con eso de que ahorita sí si es que hay una vocería respecto del el paro localizado en algunas partes del país, es Rómulo Calvo, ¿no? Y es muy interesante observar detenidamente que, digamos, él en las noches, en los puntos de bloqueos, en los cabildos, dice, tenemos la fórmula para derrocar al gobierno, pero al día siguiente, en la mañana, dicen, no, nuestra intención no es derrocar a nadie, no tenemos fórmula de nadie. Los medios, vamos a decir, progubernamentales, muéstrenlo lo de la noche y los medios como Red 1, Unitel, Página 7, van a mostrar a un Rómulo Calvo más tranquilo, ¿no? Y es justamente, como decía Alem, de que los, la oposición que ganó su lugar en los curules democráticos no está ahorita participando en el debate público y es sumamente... Preocupante porque ahorita es el momento en que se está preguntando ¿Me afecta o no me afecta la ley 386? Y no están dando la información tal cual. Hay una serie de mentiras, una serie de especulaciones, pero no las hay. Y en ese, en ese mismo sentido creo que es importante resaltar. Eh, es mucha cobardía, pienso, que los de la oposición no quieren venir a este programa a justamente debatir y aclarar. Si es que está tan clara la razón por la cual este bloqueo es justificado, deberían sostenerlo aquí, deberían sostenerlo en el debate. Y esta actitud que están tomando justamente es dejar que la desinformación tome su lugar mientras hay distintos sectores eh, comprometidos que están intentando demostrar pues, que esta ley eh, pues, no afecta a la población. Es decir, comunidad ciudadana se convertiría en algo así de comodidad ciudadana, digamos, tan cómodos, con pipocas, viendo qué pasa que se, que se resuelva en las calles. A ver, vamos a ver a propósito de... Eh, lo que les decía respecto al papel de Rómulo Calvo, vamos a ver lo que hace minutos nada más publicaba el periódico La Razón eh, esta información de último momento que es parte del cabildo, no de estos cabildos gru, eh, encuentros que hay en Santa Cruz al finalizar las jornadas de paro, aquí está es desde viernes 12 actualizado a las 21.59 es decir hace poco más de 19 minutos, Calvo revela que articuló con sectores ...movilizados condicionar diálogo a la abrogación de la ley 1386... ...en esa línea un ampliado de gremiales y del transporte pesado... ...decidió rechazar la invitación del gobierno a dialogar... ...hasta tanto no abrogue la ley 1386... ...escuchábamos a Figueroa que había asegurado ayer... ...que asistirían al diálogo pero... ...y que la reunión en Cochabamba sería simplemente para... ...corroborar esto, asegurar de que iban a estar... ...ahora, ¿qué dice? Vamos un poco más abajo... ...un poco más abajo por favor, hasta la cita textual... Ahí dice, logró que diferentes sectores movilizados acepten que no se negocia nada con el gobierno si antes no abroga la ley 1386, tal como lo anunciaron gremiales y el transporte pesado en Cochabamba. Hay una cita textual un poco más abajo, por favor. Hemos podido conseguir, ahí está, comillas, hemos podido conseguir de que toda Bolivia se una en una sola voz. De que aquí no se negocia nada si no haya abrogación. No van a aceptar ninguna invitación del gobierno si no abrogan la ley. Eso es un pedido muy importante, es una batalla ganada, reveló ante los aplausos de quienes se dieron cita a la concentración. Es decir, aquí ya está el líder de los gremiales, de, al, de algún sector de los gremiales, cabe aclarar, porque también esta lógica de hemos logrado que Bolivia se una, ¿no? o sea, se abroga la representación de todos los bolivianos y bolivianas cuando en el alto no, no se ha parado, de hecho ha habido... Hoy un encuentro de los transportistas en el alto, del sindicato eh, primero de mayo, si no estoy equivocado, al que han asistido a la socialización y han dado su respaldo al gobierno y que no van a permitir un nuevo golpe de Estado. Entonces, ¿es realmente este personaje elegido por algo más de 230 personas el representante y el líder de todo este grupo? A ver, yo creo que Romulo Calvo muestra eh, una forma de actuar que tienen estos grupos minoritarios en la política boliviana. Eh, recordemos que el 2019 era igual el mismo Camacho, quien decía que su padre había cerrado con la policía y gracias a esto se dio el golpe de Estado, ¿no? porque la policía se amotinó, y con la policía y el ejército. Y ahora es... Eh, en el mismo rol, ¿no?, presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, quien dice, hemos conversado, hemos pactado con, este, con estos sectores sociales para que no negocien nada con el gobierno. Es decir, sus formas de hacer política son las mismas, ¿no?, por la violencia, por generar caos, efectivamente, y por desgastar al gobierno y cooptar a grupos que logren desgastar al gobierno. ¿Qué es lo peligroso de esto, verdaderamente? Y creo que todos tenemos que estar conscientes ahorita. El gobierno ya llama a una mesa de diálogo convoca diálogo a los sectores y esto es lo importante porque si lo que verdaderamente se estaba cuestionando era la ley 1386 bueno se está dando el espacio para que se modifique o se, se, se proponga etcétera qué modificaciones se tienen que hacer a la ley sin embargo lo que está en juego ahorita acá es una pulseta por la democracia si se logra imponer esta lógica de no ir al diálogo se estaría logrando imponer la lógica de estas cinco o 200 personas versus el, la gente el pueblo boliviano no o la mayoría por lo menos de, del pueblo boliviano eh, que eh, ha definido y que está optando por un gobierno digamos de manera democrática pero se lograría imponer es la voluntad de estas cinco personas ¿no? ahora qué pasaría si el gobierno eh, decidiese abrogar esta ley Supongamos que la broga mañana, ¿se soluciona para ti el conflicto? Sí, pero ya está sujeto a lo que Patricia decía, no es la pulseta política de quién se impone ante quién se impone. Si gana el conflicto, derogan la ley. Entonces se ha impuesto una democracia impositiva desde las calles. Voy a seguir utilizando ese término hasta el día de hoy. Si gana, si se impone o se, o se mantiene el gobierno con la 386, obviamente el gobierno pierde, o mejor dicho, si se impone, obviamente el gobierno gana y impone una vez más la democracia, bueno, se solventa, se solifica la democracia impositiva que el gobierno quiere mostrar. Hay tres elementitos que puedo aportar en mi segunda intervención. Lo que tú decías, eh, no está la huipala en las, en las reuniones, o sea, yo creo que ya, ya hemos dejado lo que decíamos ayer y antes de ayer, ya hemos dejado el escenario del debate técnico y hemos pasado al debate político que se está pugnando en las calles, o sea, necesariamente se está pugnando esto, donde los conflictos, los movimientos sociales emergentes empiezan a agarrar ciertas representaciones, en este caso la representación simbólica en negación a la huipala. O sea, la huipala no está, está la tricolor, la, la bandera que le corresponde al departamento determinado, sea Santa Cruz, Cochabamba, La Paz o Potosí. Y también está el patucú como elemento articulador. Ya es un símbolo del que representa un discurso pro-cruceñista, digamos. Y eso ya es... Desde el punto de vista masista yo me preocuparía. El otro elemento, la estrategia, algo que el gobierno del, del movimiento al socialismo nunca ha hecho y en el alto que ha sido un, un, un sector combativo pro movimiento al socialismo, nunca ha dado beneficios a los sectores bien concretos. En este caso hablemos de los gremiales. El movimiento al socialismo no ha beneficiado económicamente a estos sectores. Por consecuencia, ¿quiénes manejan el poder de la administración económica de los comerciantes? Las alcaldías. Obviamente Rómulo Calvo, a partir de las alcaldías, Johnny Fernández, dijeron, negociemos libertades, comodidades, les vamos a dar un poquito más de menos represión policial, que siempre ha sido en Santa Cruz, sobre todo hacia el tema de los comerciantes, no les vamos a reprimir tanto, en tanto y cuanto ustedes nos apoyen. Y obviamente el ciudadano comerciante va a velar su interés cotidiano y su interés cotidiano es vender. Sujeto a eso Ahora, yo creo que han negociado. El, el sector gremial no es un bloque que todos están de acuerdo, ¿no? Son varios bloques, varios bloques. Algunos han bariales, parado, otros no. Pero por lo menos el discurso se está mostrando de esta forma. ¿no se está, solo para terminar. El otro elemento es los rural -urbano que a mí me que el 2019 ya se ha mostrado. En el, en el poder político del 2019 hacia abajo, desde el 82, digamos, los conflictos emergían de los sectores rurales, mineros y campesinos, bajo esas dos categorías políticas, que venían a las ciudades y generaban el, la pugna, el tinku político se generaba en las ciudades, pero eran sectores emergentes de, los, de las zonas rurales. Hoy por hoy los sectores, eh, los, los, los sujetos históricos están surgiendo de las ciudades. El conflicto, zural, el conflicto zural está, de, está se está caducando y está emergiendo el conflicto urbano, urbano contra urbano. De ahí de ahí que el discurso pro indígena ya no le está sirviendo al señor Luis Arce Catacora y tiene que buscar nuevos enemigos. ¿Cuál sería el nuevo enemigo? Ahorita es el concepto, lo rico y adinerado. Entonces, ese ahorita nos está queriendo mostrar como el nuevo enemigo para generar un conflicto pro intereses populares en términos masistas. Bueno, eh, pero yo creo que justamente lo que mencionabas, es que los gremiales, es verdad, hay sectores que siempre, gremiales, que siempre van a estar sujetos a las alcaldías en términos de licencias, es clave, por ejemplo, ¿no? Entonces, realmente pensar qué tan legítima es o qué tan consecuente en términos de sus sectores esta demanda, esta ley, se pone un poco en duda, sobre todo cuando rechazan ir a un diálogo, como apuntaba Patricia, ¿no? Yo creo que la razón por lo que aquí, por ejemplo, Alem va a decir los gremiales, y nos van a decir, no, no, los gremiales no están, no todos, es porque no alcanzamos a realmente discernir la posición de los sectores sociales. ¿Y por qué no alcanzamos a discernir la posición de los sectores sociales? Es porque mediáticamente no se está transparentando las diferentes medidas. Hace un momento Diego mencionaba que se había suspendido estas este, medidas de parte de ese transporte internacional. Esta noticia no fue... Eh, Mostrada y difundida en muchos medios de comunicación Más bien se quiere mostrar los, los sectores que posiblemente vayan el lunes ¿Se entiende? El problema ahorita es que no estamos viendo realmente el grueso No podemos diseñar, es como un esfuerzo que tenemos que hacer los ciudadanos Para llegar a ver lo que pasa en nuestra sociedad Porque los medios de comunicación están tensionando la verdad, entre comillas De acuerdo a un criterio político eh, Yo simplemente igual corregiría un término, Alem La calle es de todos los lados sin embargo, hay una democracia que tiene que ver con el voto, que es el que se está defendiendo por parte del gobierno, que se le otorgó las facultades que tiene con un 55, y otro proyecto antidemocrático, y sí pro-empresarial, estamos mencionando los supermercados, no paran, pero sí los, eh, sí los gremialistas, que está queriendo gobernar mediante la violencia. No mediante la ocupación, porque voy a reiterar, todavía no es un paro eh, contundente. Bueno. Nos tenemos que ir a una pausa y al volver vamos a seguir hablando de este tema y nuestro otro tema que en minutitos nada más estaremos acá en irreverentes. Continúas viendo había ya la televisión un continente de culturas. Continúas viendo había ya la televisión un continente de culturas. Gracias por continuar en sintonía de Avia Televisión. Este es su programa Irreverentes. Hoy estamos evaluando esta quinta jornada de paro político. ¿Será que con, es, con algunos sectores que ya están acudiendo a las mesas de diálogo y desmovilizándose, ¿esto se va a debilitar o no tendría que confiarse el gobierno, Patricia? Eh. Eh, bueno, yo creo que no, no no se tiene que confiar, no, porque hay una intencionalidad, ya lo habíamos hablado en anteriores programas, hay una intencionalidad que es de desgaste y desestabilización del gobierno, ¿no? no la finalidad de la ley. Entonces, obviamente hay que apuntar al diálogo, a que sí funcione, a que sí conglomere y a que sí se resuelvan las dudas sobre la ley, pero no hay que confiarse. Quería aclarar un par de cosas sobre lo que dijo Alem, que creo que es importante, eh, plantea una, una lógica, no sé, eh, un poco dudosa desde mi parecer, de que ahora, ¿no? Eh, como que los grupos, digamos, eh, no sé, revolucionarios se, se mueven a la ciudad, digamos, ¿no? Los grupos que interpelan al Estado se mueven a la ciudad. ¿Por qué? Porque obviamente eh, hay una migración campo- ciudad, ¿no? Eh, muy grande, es decir, en los años desde el, más o menos el 2005, el 2006 en adelante, ha habido una población migrante muy grande a las ciudades y por esto, obviamente... Muy bien, perdón, tenemos que sí. establecer contacto con el Canal del Estado, conferencia de prensa del ministro de Defensa Edmundo Novillo. A la batalla de aroma y a su comandante el general Esteban Arce, en el que participaron eh, por primera vez durante la guerra de la independencia con un ejército militar con la fuerza de infantería artillería y caballería y eh, este, esta victoria esta primera victoria militar es la fuente es es la base el sustento histórico por el que eh, se inicia el ejército eh, como un ejército que participa en la guerra de la independencia de nuestra querida Bolivia. Ese homenaje es muy importante para el espíritu cívico-militar de nuestro ejército y está previsto realizarse el día de mañana en la ciudad de Santa Cruz, el acto principal, y en todas las capitales de departamento, particularmente porque... Eh, el ejército así lo había considerado, lo había solicitado y se había acordado realizarlo ya desde el mes de septiembre. En ese entendido, eh, pues eh, ya después eh, de haber eh, eh, estar casi prácticamente todos los preparativos eh, listos, se ha hecho una, una evaluación de la coyuntura nacional, una evaluación de la coyuntura eh, que estamos viviendo en este momento en Bolivia y eh, en Santa Cruz como en todas las capitales de departamento y eh, se ha eh, determinado que eh, la situación en la que estamos viviendo y eh, las, eh, fundamentalmente eh, el, el contexto de eh, las tensiones eh, de los conflictos que se viven en Bolivia y en, en Santa Cruz y en otros departamentos ha sido eh, esencialmente evaluado por el alto mando militar y luego de esta evaluación se ha definido que los actos del día de mañana sean postergados para otra fecha y eh, en una fecha en el que tengamos condiciones eh, en el que nuestras fuerzas armadas puedan realizar su acto de aniversario eh, sin ningún tipo de eh, problemas o riesgos que eh, puedan eh, generarse en ese entendido queremos informar a la ciudadanía boliviana al pueblo boliviano que eh, después de una evaluación del militar sobre la coyuntura política nacional y de Santa Cruz, eh, se ha eh, definido suspender el acto de conmemoración. Al... Esta es información en directo, entonces se postergan los actos en conmemoración a la batalla de Aroma que estaban previstos para realizarse en las nueve ciudades capitales de departamento y los actos centrales, en Santa Cruz de la Sierra, ¿cómo entendemos? ¿Es una eh, medida acertada suspender esto? Patti, tú que estabas con la palabra. Ay, estaba hablando de otra cosa. <risa> Pero, a ver, eh, yo creo que ahorita el MAS está apostando al diálogo. Y como decía, creo que es a lo que todos debemos apostar. Creo que ahorita eh, a nadie de la población boliviana le conviene... Eh, que, es, que estos paros se acrecienten, que las acciones violentas se acrecienten y demás, ¿no? Entonces yo creo que el gobierno está apostando a eso, al diálogo y a mostrar que está en esa actitud justamente y por eso ha decidido suspender esta, este acto, ¿no? Alem, el gobierno está apostando al diálogo como dice Patricia. No, para nada. El gobierno está apostando, bueno, el gobierno está mostrando la debilidad política, ¿no? eso es lo que está haciendo, porque si en el caso hubiera apostado al diálogo, en su momento ya se hubiera referido a todos los sectores sociales a informar sobre la 386, no lo hizo, y ahora recién quiere empezar el proceso de información masivo. Entonces es un error. Este tipo de acciones con los militares es obviamente una reacción eh, ya... De, de miedo, miedo a que se pueda profundizar esta crisis, porque tener los militares, sea para hacer un juguito de yenga o lo que sea, pero en las calles, intimida, y esa intimidación se puede mostrar como provocación a los sectores sociales. Justamente por eso yo creo que se quiere retirar, yo creo que lo que hemos visto es que la conflictividad es ahorita lo que se está buscando la oposición, tanto mediáticamente se entiende a repetir, por ejemplo, los hechos de violencia, violencia, eh, discursivamente se habla de que ya hay mucha conflictividad generalizada, lo cual no es cierto, yo creo que justamente es a eso es lo que está apostando ahorita la oposición, a mostrar una situación de desgobierno, de desgobernabilidad entonces yo creo que es acertado no mandar a los militares que puede generar pues este intens esta visión de que habría una a me generar temor pues ahí en, en Santa Cruz o incluso algún tipo de conflicto, ¿no? yo creo que es una medida acertada, dada la circunstancia que está en Santa Cruz, que es realmente hay que reconocer que es una situación bastante dura, sobre todo para los cruceños que no están de acuerdo con el paro. Eh, yo sí creo, igual, que el, el gobierno está apostando al diálogo. Justamente convocó hoy al diálogo, ¿no? Y la gente que dice, ¿por qué no socializó la 386? Bueno, yo le pregunto en casa. El la oposición presentó 12 normativas. ¿Usted sabe cuáles fueron? ¿Las tuvieron que socializar para proponerlas? No, en realidad en un estado de normalidad democrática eso le corresponde a los parlamentarios y si es que hay necesidad de los sectores se tiene que socializar. Pero de eso a este punto en el que ni siquiera quieren dialogar sobre la ley, ni siquiera quieren derogar hasta leyes aplicadas en el 2013 como la ley de la juventud, ya no tiene nada que ver, esto es simplemente desestabilización. Lo que hemos quedado de acuerdo es que tenemos una, op una oposición blandengue. ¿no ve? Incapaz de poder eh, llamar al diálogo, incapaz no... de poder articular un discurso conciliador y, y algo interesante, ¿no? la señora Toribia Lero, si no me equivoco, la que fue presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas tuvo un año para trabajar con pueblos indígenas, no hay reacción y ahí la capacidad de la oposición. Deberían de analizarlo, empezar a construir discurso. No, ser oposición no es irte a gritar a, a la asamblea, como tampoco es hacer marchas. Que está bien, están en su derecho, pero esa no es su obligación. Primero, no es su obligación laboral. Segundo, no es su obligación partidaria. Segundo, no es su obligación institucional. Lo están haciendo mal. Eh, hay dos elementos que me gustaría tocar. La Negociación. El gobierno tiene que negociar con tres grupos sociales claramente. Gremiales, transportistas, pesados y urbanos y el tema de las cooperativas mineras. Gremiales hay muchas fracciones que sí quieren negociar y otras fracciones que no quieren negociar o van a negociar en función a satisfacer sus necesidades inmediatas. El gobierno lo logrará. Ya lo habíamos dicho el día miércoles. O ya lo dije el día miércoles. Una negociación lamentablemente pasa por que el gobierno beneficia económicamente a un sector... ...no a la población en macro, a un sector... ...ese es un gran problema... ...transportistas divididos en varias fracciones... ...y cooperativistas igual... promasistas y en contra del más ...se están generando este tipo de pugnas... ...y obviamente las negociaciones van a ir en función... ...a estos señores... ...y eso es lo lamentable porque es un daño económico al Estado... ...lo otro que a mí me interesa también... ...y que ya lo hemos dejado suspendido todas las semanas... ...es el tema policía y el tema de la legitimidad del Estado... El Estado. ¿Qué hemos pedido desde el 2000 post-2003? O sea, la Asamblea Constituyente, la nacionalización de los hidrocarburos, industrialización y entre muchos de esos elementos que algunas instituciones mejoren la calidad de atención al cliente. En eso se está la justicia, la policía, los militares que son lo peor que tiene Bolivia, como dice Jodorowsky, son unos payasos. Y el tercero es el tema de la educación. El gobierno no ha tenido y no está teniendo el tino político ni la capacidad de poder resolver el estos problemas. Tal el caso que la policía, en cuanto ellos quieran, hacen un motín policial y voltean gobiernos. Ese es un gran debate. El gobierno no los está neutralizando, no está teniendo la capacidad ni de administrar subordinación y constancia de la actual policía, ni de poder generar otros escenarios que realmente garanticen la seguridad ciudadana. El ejército, el ejército sigue siendo patriarcal dominante, un, una institución completamente masculina que el gobierno ampara, defiende. Entonces, ¿qué tipo de gobierno nos estamos dando? Nos estamos, estamos, Tenemos un gobierno incapaz de resolver los problemas cotidianos de la ciudadanía y todavía tiene la moral de decir, de convocar a los ciudadanos rurales y urbanos a conflictos urbanos, conflictos sociales, para resolver la democracia en las calles, lo cual no debería ser la tuición del Estado. Eso lo hizo la oposición, ¿no? Sí, no, claro. no, para acuerdo, claro, la oposición, la oposición ha surgido, tiene sus no. demandas, por más... Errónea, estúpida, básica que sea una demanda, es una demanda. Como dice no, yo Negri, estoy, yo estoy muy bien de son multitudes que demandan. Pero si el Estado, y el Estado, como, como pero... el administrador de las instituciones, llama a defender el voto, eso es preocupante. No, lo que te equivocas también es que el Estado no ha llamado a la movilización. ¿no? ¿Quién ha co convocado ahora la movilización? Los comités cívicos han sido. ¿Quiénes han convocado a la movilización? Mira, grupos sido, a la movilización? No, grupos. no seamos claros. No nos manejemos con la mentira, no. con el me dijo, con el chismecito, ¿no? ¿Quienes han eh, convocado a la movilización? Ya los bloqueos, ya los paros ha sido el grupo del comité cívico. Entonces decir que el gobierno está llamando a la movilización en las calles y a la confrontación es mentira. Por lo demás, concuerdo contigo, yo, yo eh, personalmente, y esto es una, una postura personal, no este, no, eh, no, concuerdo con las lógicas jerárquicas, patriarcales, en algún momento racistas, de la policía y del ejército, no y violentas, por supuesto, no concuerdo con eso, me parece que un Estado debería reestructurar por completo esas instituciones o por ahí prescindir de ellas, pero bueno, Obviamente los policías han mostrado también esta, este que dentro del, de la mis, del mismo seno de la institución hay pues es, este, esta lógica pro elitista digamos ¿no? cuando se han dejado comprar cuando se han dejado comprar por el padre de Camacho dicho por el propio Camacho, para cerrar el tema del pacto del, del golpe de Estado, bueno, han mostrado esa su lógica pro-élites, ¿no? Entonces, a mí me preocupa mucho eso, me preocupa muchísimo y por eso creo que no tiene que pasar la definición de la política en las calles, la definición de la política tiene que estar en las eh, inst instancias democráticas que la, los ciudadanos han elegido representación con el voto. Quiero mostrarles algo que es lo peligroso cuando... ...se viene eh, desbordando todo lo que implica convivir en un país con normas, reglas e instituciones. Vayamos a ver lo que le ha ocurrido al exalcalde de Warnes, ex candidato a gobernador también de Santa Cruz... ...Mario Cronenbolt, esto en Santa Cruz. Esto ha ocurrido ayer, ayer no lo hemos sacado porque estábamos verificando si estas eran imágenes del 2019 o actuales porque ustedes verán vamos con el video por favor nadie nadie tiene barbijos entonces estábamos ante eh, la disyuntiva si era o no era un video actual pero aquí les mostramos así es Toledo tu vecino abriendo la puerta ¿Dónde están los amigos de Mario? el cariño de los de su barrio señores se... estos van a aprender que la voz del pueblo es la voz de Dios y de Dios nadie se burla señores nadie nadie se burla de Dios carajo y Bolivia. No sé, realmente me parece algo casi salvaje o delincuencial, ¿no? El sacar a alguien de su casa. Recordemos cómo lo detuvieron los de la Unión Juvenil Cruceñista, ¿no? El 2019. Ellos se abrogaron el papel de la policía o de las fuerzas del orden para detenerlo. Eh, estando sus hijos presentes, rompiendo cualquier tipo de lógica de detención. Eh, y ahora estamos, parece, repitiendo el libreto. Eh, claro, en 100 contra uno todos son valientes, ¿no? Y esta lógica de, ¿qué son 10 minutitos? Ustedes han escuchado, ¿qué son 10 minutitos de hacernos la burla? Y caminar para que él sea insultado. Eso... No sé, ¿qué les parece? No demás, independientemente de quién sea, que sea Mario Carón, o Orton o otro, tenemos el fantasma de lo que pasó en el 2019 en el cual quemaron casas de autoridades del MAS, torturaron autoridades del MAS. Yo ni me puedo imaginar cómo se ha sentir él rodeado por esos grupos parapoliciales, declarados así por el mismo G.I. y el conocimiento de la gente por sus actos de racismo. ¿no? Y eso es justamente el peligro al que nos estamos acercando con lo que está pasando. ¿No? Si sí, alguna de las virtudes que tiene la democracia Es que podemos resolver los grandes conflictos y diferencias en un país Mediante una forma pacífica De las, de las virtudes que se tienen y que son innegables ¿no? En el 2000, 2020 teníamos, estamos a un pelo de la guerra civil en agosto Con el gran bloqueo de, de agosto Se dirimió al final eso en las unas Un proyecto que era la continuidad del gobierno de Janine Áñez Y un proyecto que era el retorno al movimiento socialismo eso en vez de resolverse en una guerra civil o casi guerra civil, cuando se suspende el Estado cuando implosiona el Estado, se resolvió en las urnas. Y estas cosas es lo que se muestra que nos estamos acercando nuevamente a un escenario en el que te tendríamos que arreglar las cuestiones a partir pues, de la violencia y de la fuerza. Yo no quiero eso, y sí estoy seguro que la mayoría de nosotros no queremos eso nuevamente, ¿no? pero eso es lo que nos están empujando estos grupos que se benefician justamente de ese tipo de violencia. ¿Se quitaron la máscara de la reconciliación y de la paz y de la democracia, Alem? No, obviamente no hay eso. En, en grupos sociales reducidos no hay. Ya tienes identificada tu posición política, ideológica y principalmente cultural. Dependes de esa formación desde que... ...desde el seno de tu familia... ...entonces eso es difícil... ¿Qué es, lo, qué, es lo, ...¿qué es lo bueno de esto?... ...de estas reacciones... ...que son grupos reducidos... ...lo malo de esto... ...es que se construye... ...y se amplía un discurso... ...lo que decía hace rato... O sea hay un discurso... ...que está manejando... ...el señor Romulo Calvo... ...no lo considero inteligente... ...no es... ...no tiene tino político... ...es nefasto... ...rescatando un poquito... ...lo que dice Jodorowsky, es un payaso... ...pero es un payaso... ...que está articulando... ...todo este conflicto... ...todo el rencor popular todas las necesidades que, lo, que el pueblo realmente lo tiene, lo está canalizando a partir de la imagen del señor Raúl Calvo en contra del Estado. Y el gobierno del MAS no está teniendo una reacción clara. El discurso que el movimiento al socialismo a la cabeza del señor Arce es irse en contra de las grandes riquezas de los millonarios, comerciantes y X, Y, Z. Ese es el nuevo discurso que quiere acuñar. No contra los comerciantes. No, Dijo claramente grandes que Grandes no comerciantes, ponle grandes no, comerciantes, no, no, no. ganaderos y demás. Grandes fortunas. Ahí está. Para que no se ofenda voy a utilizar términos los Samueles, les parece más bonito. Entonces, quiere acuñar, sí, sí, quiere acuñar el concepto de que los grandes millonarios o los millonarios o la gente que tiene plata son el enemigo. Los demás son el pueblo emergente. Ese es el discurso que, está, que quiere acuñar. No lo está logrando. Redefinan este elemento. El otro elemento que me preocupa es la palabra Dios. Dioses hay muchos, sus religiones hay bastantes, cada uno de nosotros pertenecemos y no pertenecemos a una determinada iglesia y no aceptamos las normas o, a, o aceptamos las normas de un Dios. Lo preocupante de la categoría Dios ahorita se lo está asumiendo en términos coloniales como lo blanco, lo puro, lo civilizado, lo máximo, el máximo esplendor de la realidad política boliviana. Esto es preocupante porque al final están apropiándose de una gran masa de, de seres, de, de ciudadanos y votantes que pueden reaccionar. Ya hemos visto la vez pasada videos de algunos pastores que llamaban al conflicto, llamaban al bloqueo y han logrado. Y aquí es importante, por eso lo que decía al principio, ¿no? O sea, sí si se está, ¿qué se está jugando ahorita? Se está, dan, se está jugando efectivamente la democracia. Y ahí es preocupante, eh, Alem, la, re la relativización que tú manejas de democracia, ¿no? Que puede ser esto como puede ser el otro. Y no es así, ¿no es así? ¿Sabes por qué? Porque esos discursos relativizadores de la democracia justamente le juegan y le hacen el favor a estos grupos minoritarios fascistas. ¿Por qué? Porque esta tú escuchas ahorita sus discursos. ¿Y qué dicen ellos? Que ellos son la voz del pueblo, cuando no admiten que son una minoría, ¿no? Son una minoría que en democracia pueden tener su postura. Pero lo que no pueden ser y lo que no es democrático son las actitudes justamente que han, que han demostrado tener. Por ejemplo, en este caso con, con Mario Cronenbold, pero toda la semana, toda la semana hemos visto acciones recurrentes. ¿De qué? De que ven a un masista y agarran, lo agreden, etcétera, etcétera. Es lo que he dicho, se ha deshumanizado a una posición política, ¿no? El ser masista es ser salvaje, es no ser sujeto de derecho, te puedes morir, te pueden matar, te pueden hacer esto porque lo que le han hecho es una agresión también, ¿no? La, la, han ejercido violencia. Pero como es masista, los medios no lo cubren o lo justifican, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con estos discursos relativizadores de la democracia. Cada día, perdón, nos tenemos que ir a la pausa, pero cada día calvo me Recuerda más a Bolsonaro. Cuidado. Pausa y ya volvemos. ¿Sí es, sí es, sí es, ya Yala, ya televisión, un continente de culturas. Continúas viendo Habia ya Yala, televisión, un continente de culturas. Gracias por continuar en sintonía de su programa Irreverentes. Eh, Patti, tú querías hablar antes de ir al corte y te corté. <risa> bueno, no, estaba, estaba justamente diciendo esto, ¿no? De la importancia de no relativizar estos ejes democráticos porque de verdad está en juego que una derecha o un grupo que tiene las lógicas de restauración de una oligarquía se imponga por la fuerza y por la violencia porque es lo que están haciendo ante una mayoría, ¿no? Y su discurso es claro, tú los escuchas ahí, son fundamentalismos religiosos y nacionalistas, ¿no? Nacionalistas cambas en este sentido, ¿no? Santa Cruz como la nación y demás. Entonces, a mí me parece muy, muy peligroso esto y por eso es importante apuntar al diálogo y no relativizar las lógicas democráticas, porque el 2019, recordemos, el golpe lo han dado con un discurso de defensa de la democracia, con sus banderitas en la, en la espalda, ¿no? pero el día de hoy nos reconocen un espacio democrático y nos reconocen justamente que ellos representan una minoría en ese espacio democrático. Justo en ese sentido, la cuestión de la relativización yo creo que es importante. Ahorita escuchamos antes de que empiece el, el mensaje del presidente, Alem decía que el mensaje tenía que ver con decir los ricos son el enemigo. A ver, hay que ser concretos. ¿Sobre qué estamos peleando y debatiendo ahorita? Sobre una ley, la 386, que la hemos ya debatido aquí hasta el cansancio. Y justamente el mensaje que se quiere dar es que esta ley no tiene por objeto los comerciantes o sectores económicos vulnerables, sino tiene como objeto, tiene como dirección sectores que se enriquecen, grandes riquezas, pero provenientes del crimen. ¿no? Y eso es lo que se queda en un mensaje. Y eso, Alem, no hay que relativizar. Es cierto, la ley tiene eso por objeto y si no, demuestra lo contrario. Alem, ya para concluir, para concluir. Ya, sí. Sí, porque ya hoy no nos dejan irnos más tarde. Sí, El concepto democracia, desde la democracia pactada hasta la democracia plural, la democracia ha modificado, se ha vuelto abstract, se ha vuelto concreto, se ha ido modificando, ha evolucionado, sin embargo la democracia plural no funciona. Y eso tenemos que ser reales. El Estado, en la última semana, fin de semana pasado, no ha tenido la capacidad de aceptar a una comunidad ciudadana, y aún creemos, en sus propias articulaciones partidarias, y los ha captado. Como estrategia política los ha captado con la intención de llegar al, a los dos tercios. Eso no es el, en el, función, Estado. En no es el eso, Estado. En función a eso... En función a eso, vemos la capacidad del actual gobierno, no Estado, que tiene eh, que no es capaz de poder lidiar y consensuar con estas dos fracciones. Claro Entonces, que sí. tiene que apropiarse de tal elemento. Ese es un, un primer elemento. Segundo elemento sobre el concepto de democracia. La democracia siempre se la ha ido pugnando en las calles. Eso es real. ¿No ve? lamentablemente sí, ahora la tenemos la este tipo de decesos, no, no debería de serlo entonces, esta democracia cuando Yanine Áñez, que hoy día fue la posesión estabas diciendo, ¿no? La de Yanine Añez, bueno, no hubo a posesión partir, no, bueno, no hubo. a partir de ese momento, a partir de la señora Yanine Áñez, la democracia juega un nuevo rol político, ¿cuál es ese nuevo rol político? es el debate de los analistas políticos y, los de, y de los tecnicistas dentro del elemento de la democracia para concluir el concepto de democracia cuando un ciudadano ejerce el voto, pierde su capacidad discursiva, porque le está delegando esa capacidad política a su representante diputado. Entonces, eso tampoco es una democracia muy clara. No, no. se está relativizando, no, sé. ¿no? A ver, tenemos diferentes tipos de democracia, incluso reconocidos en la constitución política del Estado. Lo que tú dices, que efectivamente la democracia se pelea en las calles, históricamente se pelea en las calles, pero ¿quiénes pelean la democracia en las calles? No? Las pelean los sectores populares contra estados neoliberales o represores. No lo pelean los empresarios privados, no lo pelean no, no, no. los empresarios privados pro Santa Cruz contra un gobierno mayoritario. Ahí está el detalle, ahí está el detalle. ¿Tú crees que los empresarios pro Santa Cruz ¿Pelean por la democracia? Por supuesto que no. ¿No? Por supuesto que no. Hay sectores populares que sí luchan por la democracia y han luchado históricamente por la democracia. ¿Por un pero, tipo de democracia? Pero. ¿Por un tipo de democracia? No, por, la, la, por la victoria por eso, por varios En contra de las dictaduras de García Mesa fue un tipo de democracia. Alem, a partir de eso, Alem, perdón, la democracia oh, perdón, se ha a, en Alem, Hubo una constituyente en la cual no, los sectores fueron y determinaron los tipos de democracia. Exacto. Hubo un acuerdo que la mayoría de los bolivianos sí, decidió que iba a regir. Y ese acuerdo acuerdo de los claro, bolivianos... En los 90 será la democracia pues, pactada, ¿no? Claro, claro. pero ahorita el acuerdo de, de los bolivianos es que nosotros mediante voto decidimos quién gobierna y que sigue las normativas en las cuales todos estamos de acuerdo. El que va a votar acepta que ese es el reglamento, si no, no irían a votar. Y Bolivia son los países con mayor índice de votación de población votante. Lo que tú estás diciendo es que, no sé, capaz estoy equivocado, pero que Rómulo Calvo entonces sería una expresión de la democracia. Claro. Yo te estoy diciendo que absolutamente no, porque representa la... Obligatoriedad de obedecerlo mediante la violencia y mediante el soborno a policías y, mitel, y militares, incluso reproduciendo actos de extrema violencia. Esa es la negación de la democracia. La democracia es en que te, entre diferentes podamos resolver diferencias políticas mediante un reglamento y una institucionalidad democrática. Eso es ahorita el gobierno. Claro. exacto. Y el gobierno no tiene la capacidad grupos. de regular sus instituciones policía y militares hacen lo que quieren no, son más no autónomos que, que la misma por universidad hay, hay porque instancias el gobierno ahorita no tiene de la representación capacidad política. justicia, tampoco hay ahorita le obedece al gobierno, Ese es el problema. te estás contradiciendo Alem, hay ahorita instancias de representación política de la oposición, tú mismo lo has dicho, la oposición no está haciendo nada y las instancias están, las instancias están de representación política y representan al grupo de gente minoritario que tiene que representar en esa instancia, quienes se saltan estas instancias democráticas son estos grupos de cívicos que representan, como hemos dicho, un grupo minoritario de personas y quieren por la fuerza imponer sus lógicas. ¿sabes? Eso en ningún, de tipo de es no ningún tipo de democracia. No, no, no, no, no importa en ningún tipo de democracia plural. Ustedes solo hablan de qué tipo de democracia. la democracia de democracia. Ver, lo de democracia. democracia de no, no ya lo ya cabo, he criticado okay. varias veces. Por <risa> eso. <señora. risa> Pero ustedes solo defienden una democracia unilineal. No, no, ni siquiera no, defienden la democracia. No. Plural, no. plural, yo defiendo el pluralismo planteado. democrático. No lo has dicho. En el pluralismo democrático, ¿sabes cómo funciona esto? Se concibe al otro. Ya va a dar, ya es viernes. Se concibe, no, déjame terminar esto. El pluralismo democrático se concibe al otro. Como un opositor legítimo, ¿no? Con el que puedes hablar, con el que puedes dialogar y que es correcto, se opone a ciertas lógicas políticas. Eso es una democracia pluralista, pero cuando concibes al otro como enemigo por fuera de los horizontes institucionales, ahí se rompe el pluralismo democrático y es lo que está haciendo justamente Rómulo Calvo y los comités. totales. ¿Sí? Bien, concluí, concluiste, concluiste, dale tu conclusión. No, me quedo con lo que dijo Paty, tiene toda la razón en esta ocasión. Bueno, gracias, buen fin de semana. Buen fin de semana también para ustedes, esperemos tener mejores noticias el siguiente lunes cuando nos reencontremos a las 10 de la noche. Y me quedo con una reflexión que casi siempre les voy a hacer, no compartan noticias falsas y que las neuronas le, galen, le ganen a la bilis. Chao, buenas noches. Construyan, construyan su rayen, pero no huyan que alarman. Agitación comunitaria es combustión espontánea. En karma en, karma, en vida humana. Mi alma emplea, guerrea, mapea en miscelánea. Gritonea, buchea, unea sin tu conformidad, mochea, carrea, tu plan guerrilla sabotea este sistema. Para, para, el sistema tiene falla,